de eso yo sabemos como aquí mismo presentando de la nueva colocación del dinero, el nuevo plan, la nueva sociedad, la nueva generación producida por una emisión de evidente, de una combinación poderosa, de una solución impactante que todos podemos intentar, todos podemos solucionar, de una clase o expectativa de la sociedad. No podemos solamente improvisar, solamente cantar. Solamente podemos hacer una rima sinfónica como te lo dije de patrón. Una solución productiva, una pasión de tiempo productiva saca la de todos los motivos.